Dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Es larga la carretera Cuando uno mira atrás Vas cruzando las fronteras Sin darte cuenta quizás a manos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual de encontrar una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección Si me han puesto teléfono, también tu numeración Te suplico que me avises, si me vienes a buscar No es que yo te tenga miedo, solo me quiero arreglar De encontrar una mañana de mi habitación y preparas la cama.